Bueno pues seguimos avanzando y es hora de abrir nuestro particular el consultorio como cada semana, el consultorio del Doctor Amor con nuestro amigo Juan Bustamante desde Huelva, bueno actualmente no podemos pasar ni de nuestro municipio pero con la facilidad que nos dan las ondas de radio nos vamos a ir hasta Huelva y Juan se va a venir a paradas así que le vamos a dar la bienvenida, Juan muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues bienvenido a Paradas, aunque sea a través de las la ondas. Se está muy bien, sí, aquí sentado en la Plaza del Pueblo se está estupendamente. Se está estupendamente, ¿no? Bueno, te pone, te pone una fotito de la Plaza del Pueblo y así te imaginas que estás aquí en nuestra localidad, porque con la situación... Bueno, que yo ponemos... con el Photoshop, tú sabes que yo puedo hacer el montaje y nada, y estoy allí. Exactamente, porque aparte, de doctor Amor, también eres fotógrafo profesional. Correcto. Tienes ahí una fotografía que son una maravilla. Cualquiera la puede ver en tus redes sociales. Invi Gracias, invito. Eso se, intenta, ¿no? In se Intenta un poco ponerle a la gente relajarse, ¿no? ya que nos van a encerrar otra vez, por lo menos que vean los paisajes y se relajen. Exactamente, pues tú lo has dicho. Son fotos que relajan nada más mirarlas, porque son una maravilla de, de, de, de una explosión de luz, de color, de perfección, por donde quiera que las mire. Claro, no pongáis a ver las ofertas del papel higiénico en internet, ponéis a ver mis paisajes. Exactamente. Bueno, Juan, ¿por qué no duran las relaciones? Es el tema que nos traes hoy. Pregunta clave. Pues mira, esa es una de las preguntas que me ha hecho mucha gente, eh, muchos amigos y amigas, y me han dicho, oye, ¿y por qué crees tú que no duran las relaciones? Y siempre he dicho a la gente que hay varios factores, ¿no? Varios motivos. Eh, algunos lo hemos hablado ya, pero vamos a recordarlo así mejor. Uh -huh. El primero... Eh, o, bueno, uno de ellos es que la gente está muy quemada de lo que ya ha pasado anteriormente eh, como mi ex me hizo esto ya no me fío, como mi ex me me a mal pues yo ya voy con cuidado porque la gente está pues eso tan como he dicho, quemada y tan desconfiada que ya mmm, la siguiente persona ya eh, lo más mínimo que le haga ya, uy, ya no me vale ¿vale? entonces eh, la gente va ya pues eso con un poco como se suele decir con la espada en alto y no se fían. Entonces, eh, a ver, tampoco si buscamos una persona perfecta, no existe la persona perfecta. Pero eh, es lo que me he dado cuenta. Yo Además, lo he estado, digamos, investigando y es verdad. Es verdad que cuando conoces a alguien, eh, ya si haces algo, dices algo que no le gusta, ya como que te tacha. O ya no le vales, o ya se empieza a distanciar. Y hay que recordar que nadie es perfecto, que todos cometemos errores y que muchas veces cuidado con la primera impresión porque no siempre es lo que parece. Uh -huh. eso sería una de las causas, ¿no? Sí. Otra de las causas es, eh, he dicho que están a la gente que más de la otra es, como hablamos una vez, que la gente es muy egoísta la mayoría. Siempre hablo en general y no digo todo el mundo tampoco, ¿eh? Hay gente que sí, gente que no, y tanto hombres como mujeres. Pero quiero dejar claro que luego me dicen es que tú te refieres a las mujeres, no, y a los hombres también. Eh, muy egoísta, muy egoísta es que eh, quieren tener pareja, que también lo comentamos, pero quieren seguir haciendo su vida. Entonces, te pones a conocer a alguien y dices, no, no, si me gusta, no, si quiero estar contigo, o quiero verte, o quiero seguir conociéndote. Pero en realidad sigue haciendo mucho más su vida. Que, ojo, no estoy diciendo que nadie coja y se quita de en medio, y no, yo, a ver, se puede hacer tus cosas, pero también avanzar con alguien, lo único que hay que hacer es repartir el tiempo. Entonces, eh, mucha gente dice, no, yo quiero conocerte, pero en realidad sigo viendo a mi bola. Esto es, como dije también un día, es como, voy a subir para abajo. Es imposible, o subes o bajas. No puedes tener las dos cosas. Y es una de las cosas que también me da cuenta. Que dicen, yo quiero tener pareja, pero sigo haciendo todo lo que hacía antes y comportándome como antes. A ver, no estoy diciendo, te renuncie a a su vida y a sus aficiones y a sus cosas, pero también tendrá que dedicar un tiempo y una parte a esa persona que está conociendo y algo sí te va a cambiar. Entonces, eh, tienes que estar dispuesto a ese pequeño cambio, si no, pues oye, no te eches pareja o no conozcas a nadie, si prefieres estar solo sola, ¿no? Exactamente, porque compatible del todo no es, ¿no, Juan? Hacer lo que se hacía antes en tu vida en solitario con lo que se puede hacer en vida en pareja, ¿no? A veces es que es imposible porque si tú sigues haciendo todo exactamente igual, sí. cuando estás conociendo a alguien, date cuenta que cuando no estás con nadie tienes todo el tiempo del mundo para ti. Entonces, cuando estás conociendo a alguien, tienes que reservar un tiempo para esa persona. Entonces, si tú sigues, por ejemplo, quedando siempre con tus amigos, yéndote a ver el fútbol, la otra persona va a decir, ¿y cuándo me toca a mí? Entonces, tienes que dejar un. Si, ver, por ejemplo, antes te iba con tu amigo a ver el fútbol, pues ahora dirán, no, en vez de ahora irme con ellos, voy a quedar con esta persona, o sea, con, con esta mujer en este caso, para tomarme un café con ella, por ejemplo. Entonces, claro, eh, es lo que he dicho, tú tendrás que valorar si estás dispuesto a, a conocer a esa persona, a darle un trocito de tu tiempo. Si no, evidentemente no puede funcionar. Si tú sigues haciendo todo lo que hacías y nunca le dedicas tiempo a la otra persona, que ya digo, ni todo el día quedando, ni todo el día pasando. Sí. entonces eh, mucha gente le pasa eso que no dura la relación porque siguen haciendo su vida de antes como si no pasara nada, como si no estuviera con nadie y ya digo que no hay que estar 24 horas con la otra persona pero tampoco hay que seguir haciendo todo lo que hacías antes porque entonces es imposible que funcione bueno pues otra clave gente egoísta quieren tener pareja y seguir haciendo la misma vida que tenían antes y esto, bueno, pues en su justa medida Malo. Claro, es que yo pienso que todo en exceso es malo. Claro. te lo he dicho, que, que todo lo que se haga más de la cuenta es malo. Si bebes más de la cuenta es malo, si fumas más de la cuenta es malo, si comes más de la cuenta es malo, eh, todo es malo. Si estás 24 horas con esa persona también es malo, si no estás con esa persona nunca también es malo, o sea, hay que tener un término medio, ni mucho ni poco, en, en la mitad. Además que a mí, por ejemplo, me gusta mucho eso, ser en todo iguales. Cuando estás conociendo a alguien... Eh, nadie nunca sea más que otro que siempre los dos estén el mismo nivel uh -huh. eso es lo que hace que funcione en el momento en que uno de los dos, digamos, se pone por encima es cuando vienen los problemas parte fun fundamental e importante, Juan bueno, pues otro de los puntos otro de las claves de por qué no duran las relaciones pues otro es también lo comentamos por el famoso tema de redes sociales y estas cosas ah. pues como vemos la, a todo el mundo... ...las redes sociales ah, están siempre en, to, en todos los temas... ...¿verdad Juan? ...sí, las redes sociales... ...el gran... ...digamos el gran culpable, entre comillas... ...otro tema es ese... Eh, ...otro tema es pues las redes sociales... Eh, ...como hoy todo el mundo conoce a todo el mundo... ...y lo tiene tan fácil para conocer... ...pues nada... ...está la gente... ...te conozco a ti, como estoy conociendo a cuatro más... ...pues nada, a conocer... Y entonces no se pagan a conocer una sola persona. Y eso también da problemas Claro. Y, problema y es el y... problema es que como no eres el único o la única, pues eres uno más. O una más. Y por eso un poco funciona. Pues sí, esto se está convirtiendo ya en un problema, Juan. Porque las redes sociales, a lo que hemos hablado muchas veces, no se utilizan, digamos, adecuadamente, ¿no? Exacto, ese es el problema Yo creo que estos son los puntos fundamentales ¿eh? Bueno, pues las redes sociales Es un tema que como te decía Siempre salen porque Es uno de los temas que Bueno, están más candentes Hoy en día Utilizamos quizá demasiado las redes sociales Y las utilizamos mal y no adecuadamente Como estábamos comentando Eso es y eso de conocer... Es el problema, que no sabemos poner límites No sabemos poner límites No se pone el límite pasan estas cosas Exactamente, porque lo que acabo de comentar conocer a varias perso personas a través de las redes sociales al final esto es un lío, esto es un cacao, ¿verdad Juan? Ese es el gran problema, que hoy como todo el mundo conoce a tanta gente no se centra en una sola persona, ahí está el gran problema Y además lo que hemos hablado muchas veces a través de una red social imposible que se conozca una persona porque ahí las palabritas pueden ser muy bonitas pero la realidad puede ser otra A ver, se puede conocer pero luego no, digo, digo conocer en profundidad, conocer realmente cómo es, Juan. Ah, no, claro, claro. Después tienes que conocer en persona. Eso. Primero por ahí y luego en persona. Pero conocer solo por una red, imposible. Bueno, pues hacemos un pequeño resumen, Juan. Sí, lo que hemos comentado, que hoy todo el mundo conoce a mucha gente, por redes y demás, uh -huh. que se han vuelto muy egoístas, que le hemos hablado, que quieren seguir haciendo su vida conociendo a alguien, eso es imposible y que están muy quemados y quemadas del pasado entonces ya, lo bueno, más mínimo, te echan fuera entonces, por eso no funcionan las relaciones porque todo el mundo se ha visto demasiado exigente y están conociendo a tanta gente a la vez y claro, son cosas que, es, que hacen imposible que avances con alguien Exactamente, no es como antes, en otros tiempos donde no había redes sociales, donde había no había tanto tipo de comunicaciones hacia el exterior que se conocían las personas más directamente y digamos de una en una, de uno, de uno en uno, ¿no? Sí, es, es que es una pena por eso. Todo el mundo dice, es que hoy vienen muy bien las redes sociales y igual que estamos conectados, sí, pero estamos demasiado conectados, ese es el problema. Demasiado conectados. Todo el mundo, sí. todo el mundo conoce a todo el mundo. Ajá. Uh -huh. Eh, al final, eh, Juan, que no sea el caso del tema de hoy Pero ya que las redes sociales salen siempre A veces es una pérdida Considera que es una pérdida de tiempo las redes sociales Y de vida Y de, de todo Un poco A ver, depende Yo por ejemplo, a mí me sí. viene muy bien en mi trabajo Porque yo ya conocer mis libros, mis fotos Y sí. entonces me sirve de trampolín ¿no? Para conocer a gente también depende eh, ...hay gente que a lo mejor la conoce por las redes sociales y acaba convirtiéndose incluso en pareja... ...pero es verdad que el 90% de las personas que están en las redes sociales... ...pues no sale bien, por lo que he comentado, porque están conociendo a ti a cinco más... ...porque están muy quemadas del pasado, porque van buscando de una noche... ...no todo el mundo, pero hay mucha gente así... ...pero es verdad que queda gente legal... Sí. ...que bien pues que te, te pones a hablar con esa persona... ...coincide que la cosa va para adelante y, y al final acaba diciendo pareja, puede ser... ...pero desgraciadamente, como hemos comentado todo esto, es lo que abunda... ...es complicado que ocurra, puede ocurrir, sí... ...pero eh, el porcentaje es muy elevado de lo que no, que lo que sí... ...pero hombre, puede, puede pasar, claro. Y también puede pasar, Juan, que conozcas a alguien por las redes sociales... ...y que acabes con una sesión en un programa de radio... Está bien también, pues puede pasar. La verdad es que hoy en las redes sociales puede pasar de todo. Esta es la parte más positiva, ¿verdad? Es que en realidad, lo hemos dicho en otras ocasiones, el problema de las redes sociales es el mal uso que le da la gente. Exactamente. Que la gente no lo sabe usar bien. La gente usa, mucha gente usa el Facebook solo para ligar o solo para buscar una noche o cosas así. Y a ver, se puede hacer, pero no es para eso específicamente el Facebook, el Facebook es para muchas otras cosas, uh -huh. el WhatsApp lo mismo, en fin, es, es, siempre digo que los cuchillos es, depende del uso que tú le des, sirven para cortar o para matar a alguien, uh -huh. esto es lo mismo, el Facebook es el uso que tú le des y la mayoría de la gente pues no le da un buen uso, desgraciadamente. Bueno, Juan, pues terminamos con este bueno, comentario sobre las redes sociales, que también es una parte importante del por qué no duran la, las relaciones. La semana que viene tendremos más aquí, en Radio Futuro. Más de la, la pareja. La semana que viene volvemos con otro tema interesante para todo el mundo. Como siempre, interesante aquí en nuestra sección, los consejos del doctor Amor con Juan Bustamante y López. Muchísimas gracias Juan y hasta. Muchas la gracias y hasta un la abrazo. Buena semana. Buena semana. A pronto. Hasta pronto. Bueno pues Juan Bustamante como siempre con sus consejos consejos del doctor amor aquí en Radio Futuro en el 107.2 de la frecuencia modulada o en rtvfuturo.com.